dejar con ustedes al evangelista Israel Barreto Gloria a Dios, si es para el Señor dáselo fuerte mi hermano Él es digno de ser alabado y digno de ser glorificado en esta preciosa noche, ¿cuántos están contentos? ¿cuántos están alegres? ¿cuántos pueden? un aplauso fuerte a los caballeros, a los padres dáselo fuerte, aleluya Creo, mi hermano, sentimos más que contento de estar con ustedes ha sido una campaña de victoria ¿Cuántos dicen amén? amén. Eh, nos hemos gozado de una forma muy especial le queremos dar gracias primeramente a Dios después al Pastor local de esta casa también al Presidente de Caballero por darnos este privilegio para aquellos que no han estado en estos dos días como dijo el Pastor, mi nombre es Israel Barreto pertenecemos a la primera iglesia pentecostal Faro de Luz reciben saludos de mis padres y mis pastores Elizabeth y Aurelio Barreto no ando solo, ando con mi amada esposa voy a pedir que ella salude amén, gloria a Dios eh, también reciben saludos de vuestros hijos mi hija Rebeca, mi hijo Elías y mi hijo Josué, la tribu de Israel gloria sea el nombre del Señor mi esposa estará cantando después del mensaje amén, pero así de pies abren su Biblia en el libro de San Marcos aleluya San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, verso 35. San Marcos capítulo 10 verso 35 Cuando lo tenga me responde con amén fuerte amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo Se le acercaron diciendo Maestro queríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo ¿Qué quieres que os haga Ellos le dijeron concédenos que en tu gloria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 sacúdele la mano a tres personas ahí fuerte solo los preparados Aleluya busca tres personas, muévese ahí, muévese ahí busca tres personas sacúdalo solamente los preparados Aleluya ponga su Biblia ahí en la silla y levanta sus dos manos en señal de victoria yo siempre digo que solamente los campeones pueden levantar sus manos si eres un campeón, si eres una campeona Levanta esas manos al cielo Arriba, arriba, arriba, arriba Y eleva un clamor ante la presencia del Señor Oremos todos, Padre Santo, Padre Bueno te damos gracias, Señor, por este privilegio que Tú nos has dado De adorarte y bendecir Tu nombre, Señor Este privilegio que quizás muchos desean Pero hoy Tú no lo has placido dar en esta hora Padre, te hemos adorado, hemos cantado, hemos ofrendado, Señor Pero ha llegado la hora de oír Tu Palabra, Señor Tu Palabra dice que todo pasará, mas Tu Palabra no pasará, Señor Te pido, Señor, que mientras esta palabra es predicada Tú levante manos caídas, Tú Enderezca, rodillas paralizadas Tú sé que toda lágrima Tú sane toda herida Señor amado Tú cambia el lamento En baile, haga milagros creativos En esta noche, haga milagros Para la honra y gloria de tu nombre Liberta cuerpo Señor para que tu Nombre sea glorificado Predicaré tu palabra ni añado Ni le quito, lo que pongas en Mis labios hablaré a este Pueblo y este pueblo recibirá Esta palabra y este pueblo Será fortalecido y este pueblo saldrá de aquí en victoria Porque entraron en victoria Gracias Señor y te pedimos Todo esto en tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Un aplauso al Señor fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte fuerte. Y acompáñalo con una alabanza Y se pueden sentar en esta noche de la mano al que está a tu lado Y dirle solo los preparados Dígaselo a tu derecha y a tu izquierda Solamente a los preparados Aleluya La palabra nos muestra mis amados Que una de las maneras de identificar un cariente Es a través de su vocabulario La palabra dice que Pedro mientras Observaba que hacían con Jesús La palabra dice que le conocieron por su manera de hablar Mateos capítulo 26 verso 73 dice Y un poco después llegaron los que estaban por allí Y dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre Podemos ver mis amados que no eran las palabras que había dicho Pedro Sino la manera que él estaba declarando sus palabras Hay dos palabras mis amados que creo que se ha convertido parte del cristianismo de hoy no sé si en otras épocas pero en el cristianismo de hoy hay dos palabras que son muy clave Esas palabras son éxito y crecimiento Ahora tenemos que entender mis amados que no hay nada malo de alcanzar éxito Y tampoco hay nada malo que alcanzar el crecimiento Lo malo es, es la manera que muchos de nosotros queremos alcanzar el éxito Y como muchos de nosotros queremos alcanzar el crecimiento por tanto tenemos que declarar una definición clara qué es éxito en Cristo, qué es crecimiento, un predicador dijo de tal manera que éxito en Cristo es llegar a ser lo que Dios quiere que sea, alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos y ser la persona que Dios quiere que seamos en otras palabras yo alcanzo el éxito Usted alcanza el éxito cuando tú comienzas a hacer las cosas que Dios quiere que tú haga Que tú simplemente es la persona que Dios quiere que tú seas Y que tú alcance lo que Dios quiere que tú alcance Por tanto no medimos nuestro éxito con el éxito de mi compañero No medimos el éxito de acuerdo a lo que otro ha alcanzado O lo que otro es o lo que otro está haciendo porque aunque no somos lo que los demás son. Y aunque no estamos haciendo lo que quizás los demás están haciendo. Y aunque no estamos alcanzando quizás lo que otros están alcanzando. Lo importante es que yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Gloria a Dios en esta hora. Lo importante es que estoy haciendo lo que Dios demanda de mí Y lo importante es que estoy alcanzando lo que Dios desea que yo alcance Por eso en nosotros no debe de haber un espíritu de celo Porque si hay algo que Dios no ha dado es el privilegio de ser único y originar Gloria a Dios en esta hora Dígale que está a tu lado Dios. tú eres único y eres originar Dígale que está a tu lado Aunque te pintaste el pelo Nadie tiene tu color de pelo Gloria a Dios en esta hora Alaba, gloria a Jesús Dígale que está a tu lado Nadie tiene los ojos tuyos Nadie tiene la nariz tuya Dígaselo, nadie tiene la boca tuya Nadie se viste como tú te viste Nadie camina como tú caminas Nadie alaba como tú lo alabas Gloria a Dios Nadie canta como tú cantas Nadie predica como tú predicas Y lo lindo de Dios que Dios nos hizo así a propósito Para que nosotros nunca tendremos envidia de los demás y que comprendemos que aunque no logremos llegar, llenar los estadios Aunque no logremos llegar a otras naciones Aunque no logro alcanzar lo que otro alcanzó Yo puedo vivir en paz, yo bebo, puedo vivir tranquilo Yo puedo caminar seguro que estoy haciendo, estoy alcanzando Y soy lo que Dios quiere que yo sea ¿Cuántos pueden decir amén a eso en esta preciosa hora? Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios Primera de Corintios capítulo 12 verso 29 dice Son todos apóstoles Aleluya Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas E interpretan todos de ninguna manera pero Pedro a los filipenses dice hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás aleluya y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, gloria sea sí, al nombre del Señor Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús En otras palabras cuando yo alcanzo el éxito Cuando logro alcanzar a Cristo Pero ahí no queda mi hermano porque es ahí a donde vamos A la segunda palabra que es crecimiento Terminamos de explicar que el éxito es ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Dios quiere que hagamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos Después que yo logro a Cristo lo próximo es crecimiento y qué es crecimiento Juan lo dijo de esta manera es necesario que él crezca pero que yo mengüe en otras palabras yo alcanzo el éxito cuando alcanzo el Cristo Pero alcanzo crecimiento cuando ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? La palabra también crecimiento significa madurez en otras palabras muchas personas piensan En el crecimiento de lograr muchas Cosas de llegar lejos Pero crecimiento es una Vida de madurez en Dios Que por encima de todo Por encima de lo que sucede alrededor de ti tú te mantienes firme En el propósito De Dios por eso el deseo De nosotros no sé, es que nosotros Seamos reconocidos Sino que Cristo sea reconocido En nosotros gloria a Dios Es aquí donde tengo que hablar de esta manera que yo sea desconocido pero que él sea reconocido que yo sea invisible pero que él sea visible que yo sea ignorado pero que Cristo sea adorado mi alma te alaba Dios que cada vez que yo logro algo cada vez que yo alcanzo algo proclame el nombre del rey de reyes y señor de señores yo no sé cuánta gente cuando te miran a ti ven al Cristo de la gloria y ese es el deseo para Dios, para cada uno de nosotros. Que todo lo que alcanzo, todo lo que yo logro, todo lo que yo hago para Él es proclamando su nombre. Que la gente puede decir, anda como uno de ellos. Tú hablas como Él. Tú caminas como Él. Tu manera de presentarte es Él. Y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros Pero el problema de nosotros es que muchos de nosotros pensamos Que éxito y crecimiento es ser reconocido mundialmente Pensamos que el éxito y el crecimiento es lograr grandes posiciones Pensamos que el éxito y el crecimiento es que nuestro nombre sea reconocido Y seramos aplaudidos Pero hay gente que quizás su nombre no son reconocidos Y quizás lo único que hace es barrer el piso de la iglesia pero están teniendo éxito en Jesús. Mi alma te alaba a Dios en esta hora. Porque lo único que anhelan es alcanzar todo lo que Dios quiere para ellos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Esto es muy crucial, mis amados. Porque los discípulos tuvieron el privilegio de andar con Cristo por tres años y medio. Y dos de ellos se atreven a preguntarle a Cristo una pregunta. Y le dicen a Jesús, Señor Jesús queremos que nos dé lo que queremos. Ahora la Biblia dice que Jesús, Jesús responde de esta manera. ¿Qué quieres que os haga? Ahora esa, esa pregunta es profunda para mí. Porque el que lo está preguntando no es cualquier persona. El que lo está preguntando es aquel que hizo los cielos y la tierra. El que lo está preguntando es aquel que sostiene el sol durante el día y la luna durante la noche El que lo está preguntando es aquel que divide el mar en dos y saca agua de la roca El que lo está preguntando es aquel que desciende en manada del cielo y que le dijo a Lázaro ven fuera el que lo está preguntando es aquel que hace el ciego ver, el mudo hablar, el soldo oír, el, el paralítico correr. Y el que está triste reírse bajo el gozo inefable del todopoderoso Rey. Por eso si Cristo hoy mismo se presenta delante de mí y me pregunta: ¿Qué quieres que yo haga? Yo tengo que sentarme y pensarlo un poquito. Porque el que me lo está preguntando es aquel que habla. Y cuando habla algo tiene que suceder. El problema es que a veces nos olvidamos a quién estamos orando, con quién estamos hablando cuando nos postramos de rodillas ante su presencia. Es aquel que hace las cosas imposibles, posible, que le dice a una mujer estéril y anciana: No hay nada imposible para mí. Oh, gloria a Dios. Por tanto, si él te pregunta en esta tarde: ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál sería tu contestación en esta noche? Te voy a decir algunas de las contestaciones de, que quizás muchos dirán Señor quiero una casa, Señor quiero un carro, Señor quiero que me saque de las deudas, Señor quiero que me dé la mujer con el pelo rubio alaba aunque pintado, gloria siga el nombre del Señor y ojos, ojos azules aunque son de embuste, gloria a Dios en esta hora. Y muchas veces no entendemos con quién estamos hablando Y llevamos hora pidiendo cosas que para Dios no es algo grande que tú le pides Hay una historia de dos hombres que habían eh, decidido orarle a Dios por una cosa Había un hombre parado a la derecha y otro hombre parado a la izquierda Y el hombre que estaba a la derecha levantó sus manos al cielo y dijo Señor yo quiero que tú me dé un millón de dólares porque no hay nada imposible para ti el que estaba a la izquierda le dijo Señor yo no quiero un millón de dólares No solamente quiero un dólar para tomar el autobús y llegar a casa el que estaba a la derecha dijo Señor no hay nada imposible para ti Tú eres el rey de reyes, señor de señores Tú eres el alfa y omega, el principio, el fin Tú me puedes dar el millón de dólares El que estaba a la izquierda dice Qué egoísta este hombre Yo no oro como él ora, yo soy humilde Lo único que quiero es un dólar, alaba Gloria siga el nombre del Señor El que está a la derecha dice Señor Es que entiendo que para ti no hay nada imposible Tú eres el dueño del oro y la plata Si tú me das el millón yo compro el carro y llego a casa solo, alaba, gloria a Dios en esta hora. El que estaba a la izquierda dijo, no, no, Señor, yo no soy como Él. Él es un egoísta, Él es un orgulloso. Yo solamente quiero un dólar, quiero una bendición pequeñita. El que estaba a la derecha dice, tú eres un Dios de grandes bendiciones. Yo no quiero una bendición pequeñita. Yo quiero una bendición que me vuelva loco y que me haga alabar todo el día. Oh, gloria sea sí, al nombre del Señor. El que estaba a la izquierda dice, ¿cómo te atreves a hablar así? El que estaba a la derecha se quitó, sacó. Un dólar de su bolsillo y le dio Al hombre que quería el dólar Y le dijo ¿por qué le pide a Dios cosas Que cualquiera te lo puede dar Oh mi Dios, oh, nadie me está oyendo Aquí en esta hora y muchas veces Vamos ante la presencia del Señor Pidiéndole cosas a Dios que Cualquiera te lo puede dar pero diga que está a tu lado pídele a Dios Lo imposible pídele a Dios Que sane tu hijo pídele a Dios Que restaura tu familia pídele A Dios que rompe las cadenas en tu Familia porque el Dios que Tú sirve, es un Dios que hace las cosas imposibles posible Diga el que está a tu lado, pide el millón Y alabe la gloria de Jehová Dígalo, pide el millón y diga Gracias Señor amén. Si me comprende, dígame amén, amén. Son estos dos hombres Le piden a Cristo Una cosita que quizás en la mente de Jesús Eso es todo Queremos una silla A tu derecha y una a tu izquierda. Jesús, quizá mirándolo, pobrecito. Tú has andado conmigo tanto tiempo y lo único que tú quieres es una posición. Ah, santa, porque ¿Qué es lo que estaban pidiendo: una posición terrenal de autoridad. Tú Tienes que comprender el pensamiento de estos hombres Ellos pensaban que había venido Cristo Para sacar Herodes de su trono Y sacar a César de Roma Y el proclamarse rey de Israel Y ellos querían la mejor silla so En su mente finita que no comprendía La mente de Dios que es infinita Dijeron queremos la posición que para nosotros Es la posición más grande en la tierra Una silla a tu derecha Y una silla a tu izquierda Tú me vas a decir a mí Tú has andado conmigo por tanto tiempo Y lo único que quieres es un título Se me fueron la gente aquí Santo. Lo único que tú quieres es una posición Lo único que tú quieres es una silla Jesús responde No sabes lo que pedís Y le responde con esto Tú quieres silla Te voy a dar dos requisitos tiene que beber de mi vaso y ser bautizado con mi bautismo. Ahora tú tienes que comprender dónde Jesús bebió del vaso. Bebió del vaso en un lugar llamado Getsemaní. Es en Getsemaní donde Jesús se postra ante la presencia del Señor y le dice, Señor, pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es el vaso? El proceso donde Dios te pone para ver si tú estás dispuesto a llegar a tu propósito Reconociendo que la única manera que tú vas a llegar a tu propósito Es ser entregado por Judas, ser latigado y después ser crucificado Es donde tú reconoces que la única manera que voy a alcanzar Lo que Dios me ha prometido es que tengo que pasar por un proceso de dolor yo siempre digo, si logra pasar tu Getsemaní, tú puedes cargar tu cruz fácil. Oh, mi arma te alaba Dios. El problema es que muchos de nosotros no podemos cargar nuestra cruz Porque cuando llega el momento de Getsemaní El momento de la presión El momento donde Dios dice tú decides Quiere beber del vaso o no quiere beber del vaso Pero no hay otra manera y Jesús, Dios te dice Es la única manera que va a llegar a donde te quiero llevar Es la única manera que va a alcanzar lo que quiere alcanzar Es la única manera que me voy a glorificar en tu vida Tienes que beber del vaso pero no hay otra manera que yo puedo alcanzar lo que tú me has prometido. No, la única manera que lo va a alcanzar es que necesitas ser integrado, necesitas sufrir un poco, necesitas gritar un poco, necesitas llorar un poco, necesitas un Judá que te entregue. Pero, Señor, no hay otra manera que yo pueda llegar a mi propósito. Dios te dice: No hay otra manera. ¿Qué sucede cuando tú reconoces lo que tiene que pasar para alcanzar lo que Dios te ha prometido? Quizás todavía no te he encontrado en tu Getsemaní. Aleluya. Pero quizás hay dos o tres en esta hora que ahora mismo están en Getsemaní. Que simplemente significa lagar de aceite. Y lagar de aceite es un lugar donde se tomaban las aceitunas. Y las pisoteaban ¿para qué? Para sacar el mejor aceite. Y tú no comprendes que el proceso que tú estás pasando ahora Es Dios sacando el aceite que está escondido dentro de ti Mi arma te alaba Dios Y tú dices Señor ¿por qué estoy sufriendo todo tanto Y Dios te dice te estoy sacando el aceite Oh mi arma alaba a Dios Y tú dices Señor ¿por qué estoy llorando tanto Y Dios te dice es porque te estoy sacando el aceite Este proceso hubiera matado a otro Pero lo que estoy pasando, lo que te estoy pasando es un proceso donde puedo sacar una unción de ti Que no puede salir de otra manera Mi alma alaba a Dios No va a salir con un ayuno No va a salir con oración No va a salir con vigilia Va a salir con el pisoteón, alabanza Consintiendo la pisada de la crítica La pisada de la angustia La pisada de la enfermedad La pisada del dolor Pero cada vez que te pisa el pie Sale más aceite Y sale más aceite Y sale más aceite ¡Gracias! Hey. Anda Jehová esta hora, diga que está a tu lado Dios quiere sacarte el aceite Hay una unción escondida dentro de ti Pero tú no quieres pasar el proceso para que Dios lo saque Pero cuando Dios termine con todo que quiere hacer en tu vida Tú va a ver unción como nunca la ha visto, mi alma te alaba Dios Tú va a ver la gloria de Dios como nunca la ha visto Y lo que tú pensabas que no podía alcanzarlo de otra manera Dios va a usar tus hexemaní. Por eso tu sudor es como gotas de sangre. Por eso tú dices ahí: Me angustia el alma hasta la muerte. Tu Getsemanía es ahí donde tú necesitas tus compañeros orar por ti y están durmiendo. Es donde tú llevas tu grupito exclusivo: Tu Pedro, tu Juan y tu Jacobo. Ven y ora conmigo que estoy pasando una batalla. Y notas que después de media hora están durmiendo Alaba. Tú te levantas y levántate, avanza, avanza Porque el espíritu está dispuesto pero la carne está débil, ayúdame Estoy al punto de entregar lo que Dios me ha prometido Necesito que me ayude Y lo que tú no entiendes es que tú tienes que pasar tu Getsemaní solo Ah, Se me fueron aquí otra vez la gente cuando tú llega el proceso de Getsemaní, la gente se van a dormir. La gente no te van a llamar. Tú que llamaste tanto a otra persona en tu momento, cuando ellos necesitaban, tú siempre estabas ahí en el teléfono. Cuando ellos necesitaban un consejo, tú lo aconsejabas. Cuando ellos necesitaban un abrazo, tú lo abrazabas. Cuando ellos necesitaban alguien orar por ellos, tú orabas por él. Pero ahora tú necesitas que alguien ore por ti. Ahora tú necesitas que alguien te abrace. Ahora tú necesitas el consejo. Pero ¿a dónde está mi pedo? Y a dónde está mi Juan? Y a dónde están mis Jacobo Y Dios te dice: Están durmiendo, pero no te apures, porque todavía yo estoy despierto. Oh, mi alma, oh, nadie me quiere oír en esta preciosa tarde. Y Dios te dice en esta hora: No te apures. Otros te han abandonado, pero yo no te voy a abandonar. Otros te han dado la espalda, pero yo doy mi frente. Otros te han dejado en el suelo, pero yo me aseguro: Si tu bebes del vaso, yo te daré la fuerza para cargar la cruz. Yo te daré la fuerza para. Alcanzar tu propósito y aunque mueras te aseguro que después que muere va a resucitar bajo una gloria nueva Bajo poder nuevo con un ministerio más poderoso dígame amén en esta preciosa tarde <tose> oh, Señor me siento solo y Dios te dice bueno Siento que todo el mundo yo me ha abandonado está bien yo estoy aquí todavía <tose> Señor por qué, por qué, por qué, por qué Dios dice por qué está tratando de comprender la prueba Las pruebas no se comprenden, las pruebas se pasan Y después que la pasa después va a comprender por qué tuviste que pasarla Ah no me están oyendo aquí de, Después de los latigazos va a saber de por qué fuiste el latigado Después de la cruz vas a ver por qué después de la cruz Nunca se me olvida mi Getsemaní Mi Getsemaní fue tres años atrás Tres años atrás Yo a los 21 años dejé mi trabajo Y me dediqué completamente al ministerio Todo el mundo decía tú estás loco Tú tienes 21 años Apenas estás comenzando a predicar ¿Cómo tú vas a dejar tu trabajo? Y dejé mi trabajo Y después al mes, a los dos meses Mi esposa, Dios le habló a ella Nunca obligué a mi esposa a dejar su trabajo Dios le habló a ella. Por si acaso, si nos metemos un aprieto, ella tenía. Yo te digo a ti también. Alaba. Gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Y lo dejamos todo. 2001, gloria. 2002, gloria. 2003, gloria. 2004, crucifixión. Alaba. Gloria a Dios en esta hora. A los 23 años yo decía, de aquí para adelante esto tiene va para arriba. Había alcanzado tanto en pocos años que yo decía, esto va para arriba ahora. Esto, esto tiene que ponerse mejor. Y el 2003, que fue tan, un año tan exitoso para mi vida, cuando llega 2004, totalmente lo opuesto. Lo primero que sucede es que nos expulsan de nuestro hogar. Una casa con cinco cuartos, sala, comedor, cocina, alaba, todo tranquilo. ¡Pum! Fuera. Donde nos fuimos a vivir con mami en un sótano en el basement de casa. Donde llovía tanto que el agua subía aquí y mis hijos aprendieron a nadar. Gloria a Dios en es que esta hora. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estoy exagerando un poco pero subía mucho. Gloria a Dios. Perdimos nuestro carro. Tenemos un Ford Explorer del 97. Se fue a todo. Y nos encontramos en un momento tan difícil de nuestra vida no podíamos con la renta, la renta apenas era 300 dólares y no podíamos con la renta nos encontramos a veces sin nada en la nevera, aleluya a veces nos encontramos sin comprar el pamper a los nenes el pañal, como se dicen acá, no sé y no había manera de sostener nuestro hogar y, y me recuerdo un día que venía de Nueva York y yo tenía un carro que me lo regalaron pero esos son regalos que el mismo dueño ni lo quería gloria a Dios en esta hora Dijo, mira, lo voy a votar. ¿Lo quieres? Dámelo. Gloria a Dios. Y alaba a Dios. Que que lo prendía con un destinillador. Alaba. No te estoy mintiendo. Gloria a Dios en esta hora. La puerta no tenía llave del carro porque la cerradura ya estaba rota y se abría sola. Me daba tanta vergüenza que estacionaba el carro como dos bloques de la iglesia para que nadie lo viera. Gloria. Siga el nombre del Señor. Dios tuvo que romper mi orgullo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Y tenía un liqueo de gasolina, pastor, mi hermano, que, que cuando yo llegaba era una peste de gasolina donde quiera. Ya todo, por ahí viene Barreto. Gloria a Dios, es que está una peste de gasolina horrible. Cuando pagaba el toll, la gente decía, qué peste, y verdad que apesta mucho aquí, no sé lo que es. Era mi carro, me daba vergüenza, mi hermano. Fue horrible. Había momentos donde no había comida, donde yo me metía, la esposa, yo, los nenes ahí. Y, y, y íbamos a, y, y guiábamos un rato. Señor, diríjame, ¿quién tiene más comida aquí hoy? ¿Quién me puede dar de comer a mí y a mi familia? En serio, tocaba las puertas a la gente. Barreto, ¿qué tú haces por ahí dando vueltas por ahí? Y apenas estamos cocinando, de veras, gloria a Dios. Y aprendí algo que no hay, no hay justo desamparado Ni su simiente que mendiga pan Mi hermano en esa prueba Aumenté 15 libras ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Por eso estoy gordito ahora He visto justo al lado Pero me daba vergüenza No es que había, no había gente que quería ayudar Es que me daba vergüenza Yo el evangelista que Dios ha prosperado tan rápido Ahora andar pidiendo Como Dios le gusta romper el orgullo te digo hoy, Padre, no te dejes tu familia morir por tu orgullo. No hiero, no hiero, no hiero. La Biblia dice, el que pide recibe. Ahora no tengo problema de pedir, alaba. Que nadie me invite porque te llamo. Gloria a Dios en que está ahora. Estoy jugando. Y me recuerdo un día y nunca se me olvida. Llegué de Nueva York en ese carro horrible, bajé abajo y encontré a mi esposa mapeando el piso porque el agua subido, había subido y todavía no había tenido el, ulti, el último hijo nuestro. Y me recuerdo que ella me miró al rostro y, comenzó, y él estaba bañada en lágrimas. Yo decía, está licando agua de arriba también porque estaba completamente bañada en agua, en lágrimas. Y ella me dijo estas palabras, dijo, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuántos padres y esposos hay aquí esta tarde? Muchas veces nosotros podemos soportar la prueba. Pero qué difícil cuando la mujer tuya te dice: Avanza, hombre. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? ¿Cuándo, cuando, ¿cuándo vamos a alcanzar? Y esto, lo otro. Y no era una expresión de duda. Era una expresión de dolor. Amén. Y me recuerdo que hablé con palabras de evangelista. Alaba. Y dije: Dios suplirá nuestra necesidad. Me recuerdo que en esa noche comencé a orar y le pedí, pregunté lo mismo al Señor. Señor, ¿cuándo voy a salir de esto? Te quiero decir un secreto. No va a salir hasta que Dios cumple el propósito del proceso. Oh, mi alma te alaba a Dios. Tú no comprendes por qué está pasando lo que está pasando. Mi prueba fue un año. el 2004 lloré. En el 2004 sufrí. En el 2004 yo pensaba que iba a dormir muchas noches sin comer. Pero desde, llegó el 2005 y Dios me dio la casa. Dios me dio el carro. Y me ha dado más de lo que yo ha pedido ¿Cuánto dicen amén en esta preciosa hora? ¿Por qué? Porque confié en lo que Él me ha prometido Y lo único que Dios me dijo en la prueba es Que me crees Señor ¿qué quieres que haga Que sembre más Que me metan otro ayuno Que me en otro retiro Que tú quieres que yo haga Que me crees Tienes que pasar por tu Getsemaní tiene que pasar tu, tu presión. Es ahí donde sé si verdaderamente confíe. Confía en lo que yo te he prometido. Yo sé que tú estás llorando ahora. Yo sé que tú estás gritando ahora. Pero te aseguro después de tu gesemaní. Tú te levantas con fuerza. Y le dice a los discípulos. Levántate, levántate que ya no te necesito. Vente, vente, vamos. Porque ahora estoy dispuesto a cargar la cruz. Y muchos de nosotros no queremos pasar... Por la etapa del vaso La segunda etapa es el bautizado por el bautismo de Jesús Ahora el bautismo de Jesús se encierra de esto Jesús se deja bautizar por otro hombre Llamado Juan el Bautista Y aquí mucha gente falla Porque muchos de nosotros no podemos someternos al vaso Pero no nos podemos someternos al bautismo ¿Sabe por qué? Porque el bautismo es someternos al ministerio de otro hombre Santo, donde tú dejas que un Juan te bautice a ti. Él, él está ungido, él es ungido, o él, él tiene unción, pero Cristo era el ungido. Juan era la voz que clama en el desierto, pero Jesús era el verbo y qué duro es quizás fue algo humillante que Jesús se sometió al ministerio de otro hombre y el problema de nosotros es que estamos dispuestos a pasar un Getsemaní pero no estamos dispuestos a someternos bajo el hombre que Dios ha puesto delante de nosotros ay gloria a Dios en esta hora y no comprendemos que hay una unción Que desciende cuando tú te sometes al hombre Que Dios ha puesto delante de ti ¿Cómo es eso Israel? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado Los cielos fueron abiertos Y descendió una paloma del cielo Y una voz dijo Este es mi hijo amado Nunca se hubiera abierto el cielo Si Jesús nunca se hubiera sometido Al ministerio de otro hombre Fue Juan que confirmó El ministerio de Jesús Juan dijo yo bautizo bautizo en agua pero viene uno que bautiza en espíritu santo y fuego fue Juan que dijo a Cristo he aquí el coltero de Dios so, el problema es que estamos dispuestos a someternos a nuestro gesemaní pero no estamos dispuestos a someternos al bautismo de otro hombre Ay, Santa. por eso mucha gente hablan de la fe de Abraham pero son pocos los que hablan del sometimiento de Isaac que fe de Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo. Pero habla del sometimiento de Isaac. Se tuvo que dejar atar. Tuvo que ver a su padre levantar el cuchillo. ¿Cuántas veces tu padre espiritual ha levantado el cuchillo? Alaba, Gloria a Dios. Y, y muchas veces tú dices, ¿por qué? Eh, eh, siempre están gritándome a mí, corrigiéndome a mí y diciéndote esto a mí. ¿Y por qué? Y no sabiendo que es Dios diciéndole al Padre, levanta el cuchillo porque aunque estoy probando tu fe quiero probar la fe o mejor dicho el sometimiento de tu hijo la palabra dice cómo puedo amar una persona puedo decir que amo a Dios y no amar una persona que veo todos los días yo te digo en esta tarde cómo es posible que tú te dices me someto a Dios y no puedes someterte al hombre de Dios que ha puesto delante de ti se me van la gente ahí yo lo sé So muchas veces Dios le dice al padre Abraham levanta el cuchillo No le deje dirigir hoy No lo deje colectar la ofrenda hoy No lo deje predicar hoy No lo deje salir hoy Oh gloria Dile que aunque le dijeron que iba a dirigir Hoy no va a dirigir Y dios y hay gente que se enoja ah, Yo estaba preparado O oh, el pastor no entiende que yo también tengo unción Alaba El pastor no entiende que yo tengo fuego El pastor no entiende que yo tengo autoridad Pero lo que tú no entiendes es Que Dios está probando tu sometimiento Oh, mi arma te alaba Dios Porque al momento que tú te sometes Al cuchillo de Abraham Es Dios mismo que va a decir Suéltalo porque es Él El hijo que yo te ha prometido que voy a sacar Una descendencia de él ¿Cuántos pueden comprenderme en esta preciosa Tarde? Por eso cuando llega el momento Donde tú ver el cuchillo Sométete Entonces no, no es que A mí nunca me dan parte A mí nunca me dan El privilegio, a mí nunca Pero lo podía adorar Ahí sentado aunque nunca te den Un privilegio Oh oh mi alma te alaba Dios y Dios dice, tienes que beber de mi vaso Y tienes que ser bautizado en mi bautismo Y Juan y Jacobo dijo, podemos Ah, Eso es sencillo No hay problema con eso Y Jesús dijo, sabes qué Aunque haga todo eso No significa que está listo para estar a mi derecha y a mi izquierda Porque solamente los preparados Pueden estar a mi derecha y a mi izquierda Y hasta aquí donde tenemos que comprender Que Jesús nunca fue coronado rey en una silla en la tierra Jesús fue coronado rey en una cruz Aleluya Sígueme, sígueme, sígueme Su corona no estaba llena de diamantes Su corona era una corona de espinas Oh no, no tenía olor de perfume Tenía el olor de sangre que había sido herido por latigazos En sus manos no habían anillos grandes En sus manos habían dos clavos En sus pies no habían sandalias hermosas Solamente un clavo que había sido traspasado Los discípulos pensaban que había haber una silla Y una silla a la derecha y una silla a la izquierda de Cristo Pero la palabra misma dice que no había una silla a la derecha y no había una silla a la izquierda Había dos cruces Una a la derecha Y otra a la izquierda Tú dices yo quiero estar al lado de Cristo Dios te dice tome tu cruz Y sígueme Oh mi arma te alaba Dios en esta hora Dios te dice en esta tarde Solamente los preparados ah, Pueden llegar a mi derecha Y pueden de llegar a mi izquierda Tú dices, yo quiero una silla. Dios te dice, te separé una cruz. Tú dices, me quiero sentar en esa silla cómoda. Dios dice, quiero clavarte encima de ella. Yo quiero una posición de honor. Dios te dice, te tengo una posición de desgracia. Públicamente, públicamente. Yo quiero llegar a tu derecha. Yo quiero llegar a tu izquierda. Si sí va a llegar pero no en una silla, en una cruz y sabes que solamente los preparados llegan ahí arriba no todos pueden servir a Cristo encima de una cruz, todos tenemos que cargarla Jesús dice toma tu cruz y sígueme, pero hay algunos que llegan a ese nivel de no solamente cargar la cruz Sino permitir ser crucificado encima de esa cruz. Ahora hay dos tipos de creyentes que llegan a la cruz. Está el creyente que dice: Jesús, bájame. Señor, ya he sufrido lo suficiente. Ya he llorado lo suficiente. Ya he gritado lo suficiente. Ya he pasado por esta prueba lo suficiente. Bájame de la cruz. Muéstrale a todo el mundo que tú estás conmigo como poderoso gigante Señor defiéndeme Rómpele el tobillo a aquel que habló de mí Mi arma te alaba Dios Quémale la casa a aquel que me ofendió Padre no lo mate Pero por favor eh, explota de la llanta Que llega el trabajo tarde Yo quiero ver tu justicia Y usamos la Biblia Y decimos Señor Porque tu palabra dice Mía es la venganza Eso es lo que dice tu palabra Y tú vas a pagar Y tú eres un Dios justo Y tú eres un Dios que defiende Y tú eres un Dios que liberta Pero Dios te dice Tú eres uno que yo he preparado Para llegar a la cruz Tú eres uno de, de entre muchos que podrá alabarme aunque estás en la cruz Tú eres uno entre muchos que podrá hacer lo que yo he te he mandado hacer Aunque está en la cruz Hay creyentes que necesitan que Dios detenga la tempestad y que para el viento Pero hay ciertos creyentes que aunque el viento está soplando Y aunque la tormenta es fuerte hacen lo que Dios le me mandado dado hacer Hay creyentes que por encima del dolor, que por encima de la angustia Sigue haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer Y ese es el otro tipo de creyente que está en la cruz Que le dice a Cristo no tienes que bajarme de la cruz Pero lo único que te pido es que no te olvides de mí Cuando tú llegues a tu reino mi arma te alaba Dios Y hay gente que están oh gloria a Dios cargado en la cruz Llorando en la cruz pero nada lo detiene Nada lo aguanta siguen haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer Oh no hay muchos creyentes así No hay muchos creyentes que en la cruz predica que Dios sana Que en la cruz declara que están en victoria Que en la cruz dice soy más que vencedor Son más los que dicen Señor bájame ya no aguanto esto Señor bájame ya no soporto esto Señor, bájame, ya no aguanto esta gente diciendo, si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando por esta etapa? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me han dejado todo? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me siento tan abandonado? Si soy hijo de Dios, tú prospera lo demás y, y yo le diste la casa a fulano y, y la mía. Le, le supliste la necesidad de otro Pero y a mí Hoy en otras personas Testifican y después de recibir Apoyo y recibir fortaleza Salen más tristes Diciendo Señor y yo ¿Por qué todavía estoy en la cruz Pero hay un creyente Que dice Señor Aunque no me baje de la cruz Yo voy a hacer Lo que tú me has mandado a hacer Oh gloria a Dios Aunque no me saque de este proceso Aunque no me saque de esta etapa Aunque no me saque de esta aflicción Yo no sé si hay gente que está en la cruz ahora mismo Que puede comprender lo que estoy hablando Que llevan quizás meses meses orando por lo mismo clamando por lo mismo, confiando a Dios y no ha visto lo que Dios le ha prometido, pero le dice el Señor, Señor pero recuérdate de mí, yo soy aquel que no bajaste de la cruz pero seguí haciendo lo que tú me había mandado a hacer yo soy aquella que dejaste enferma en una cama de hospital pero seguí alabando tu nombre y confiando en ti, soy aquel que tuve que ver mis hijos todos los días llegar a casa borracho pero no Paré de alabar tu nombre Soy aquella que tuve que ver Mi esposo con el perfume De otra mujer, llegar borracho A la casa pero yo seguí Alabando tu nombre, soy aquel Que vi mi esposa salir de mi hogar Con todos mis hijos Y todavía seguí haciendo tu Voluntad, soy aquel que Pasé una etapa difícil de mi vida Pero seguí creyendo Que no hay nadie como tú Que tú eres el Rey de Reyes Y Señor de señores. yo Vengo A hablarle a creyentes que están en la cruz Pero no se detienen a hacer lo que Dios Le ha mandado a hacer y le dice al diablo Aunque con la sangre chorreando Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer Voy a seguir alabando su nombre Voy a seguir predicando la palabra Voy a seguir con la mano arriba Voy a seguir cantando victoria Aunque estoy en la cruz Porque confío en el Rey de Reyes Y Señor de Señores My God Jesus Recuérdate de mí. Quizás habrá gente en esta noche que llegarán al trono de la gracia y le dirá a Cristo, Do you remember me? Aleluya. Te recuerda de mí, Cristo. Yo soy la que dejaste en la cruz, pero nunca para de hacer tu voluntad. Habrá gente aquí que pueden traer la memoria al Cristo de la gloria la perseverancia tuya que aunque han venido momentos difíciles nunca te ha detenido y es aquí donde yo creo que Jesús lo mira y dijo wow lo que los discípulos no comprendieron andando conmigo tres años tú lo has comprendido en esta cruz y la Biblia dice que Jesús le dice a este hombre hoy tú estarás conmigo conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay dos sillas Hay una silla a la diestra del Padre El problema de los discípulos que pensaba que había una silla a la derecha Y una silla a la izquierda Pero Dios le dice a este hombre Tú te vas a sentar conmigo en sillas celestiales Por eso tú en esta hora tú tienes que darle gloria a Dios Porque aunque acá abajo tú estás en una cruz Allá arriba tú estás sentado en una ciudad. Oh, mi arma te ha. Oh, gloria. Yo no sé si tú me estás comprendiendo en esta preciosa hora. Tú acá abajo, pasando la prueba más grande de tu vida. Pero ahí arriba, santado, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y por eso tú puedes levantar tu mano arriba y decir: Mi condas, condición acá abajo no determina la posición que Dios me ha dado allá arriba en los cielos. Porque aunque aquí estoy rodeado de dolor y angustia, allá. Estoy rodeado del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso puedo alabar a Dios y por eso puedo bendecir su nombre, porque aquí estoy en la cruz. Pero ahí arriba estoy sentado. Me gustaría ver las manos de los creyentes que saben la posición que Dios le ha dado. Que aunque están llorando acá abajo, sabe que tiene una silla a la cual el diablo no te la puede quitar. Esa silla es mejor que credenciar. Esa silla es mejor que posición. Esa silla el diablo no te la puede quitar. Por eso cada día que tú pasas en tu proceso y tú ves tu dolor, tú dices, es que Dios... Me preparó para esto. Cada vez que tú el ataque, tú tu cierres tus ojos, cierres tus ojos ahora mismo. Y yo creo que por un momento contemple tu dolor, contemple quizás tu angustia, por un segundito, por un segundito. No lo pienses mucho, no lo pienses mucho. Pero ahora contempla la posición que Dios te ha dado. Mira dónde está sentado. Quizás no tiene lo que quería acá abajo. Pero tú tienes el que te quiere a ti en esta preciosa hora. Quizás hay cosas que tú anhela de tu Dios que no ha visto todavía. Pero está ignorando la posición que Él te ha dado. Contempla tu posición en el cielo. Contempla tu silla. Contempla la gloria que tú estás rodeado. La próxima vez que tú ves tu angustia diga estoy sentado en lugares celestiales. La próxima vez que tú contemplas tu enfermedad, estoy sentado en lugares celestiales. La próxima vez que se levanta la guerra en tu casa, estoy sentado en lugares celestiales. Estoy quizás crucificado acá abajo, pero estoy con Jesús. Estoy con Jesús. Estoy con Jesús. Dígalo. estoy con Jesús. Estoy con Jesús. No hay prueba más grande que tu Cristo. No hay dolor más grande que tu Cristo. No hay ataque más grande que tu Cristo. Contempla a tu rey ahora mismo. Bajes tu rostro en esta hora. Yo no sé lo que tú estás atravesando en esta noche. Yo no sé lo que se ha levantado contra ti. Pero con esta palabra sencilla. Te quise traer una palabra sencilla en esta tarde. Y decirte. En todos los momentos más difíciles de tu vida. Él está ahí yo sé que tú estás diciendo Señor estoy atravesando el momento más difícil de mi vida yo pensaba que el 2007 iba a ser un año mejor yo pensaba que el 2007 iba a ser un año de, de corre, corre y victoria y gloria pero lo único que siento es la carga de esta prueba y Jesús te dice en esta hora cambia tu enfoque Pablo dice no mirando las cosas que se ven Porque las cosas que se ven son temporales Pero las cosas invisibles permanecen Dios te ha prometido algo Aleluya Y lo que Dios promete el cumple en esta preciosa